mi nombre es Nicolás Soledad Nicolás y hoy vamos a explicar el criovulcarismo los materiales que vamos a son hielo seco, eh, preferiblemente molido un mortero una probeta, una pipeta un recipiente donde podemos colocar el hielo y el agua eh, una espátula, unas pizzas y colorar, preferiblemente eso para que se vea mejor el efecto ¿Qué sí. eh, sí, es así le eh, añadimos hielo seco al ah, se cielo simpiente tiene que quedar una, una superficie totalmente plana después de ello le aplicamos AUTA eh, pues con el eh, acetato eh, azul de metileno pues para que como le eh, eh, quede exactamente el color pues, del ejemplo que es lo que cambia júpiter ¿no? Neptuno, y eh, Saturno eh, ya, eh, ya esto. La idea es que hay una capa fina sobre el recipiente. Lo que va a, a suceder acá, es que al esparcir el hielo seco, el CO2 comprimido, eh, al agregar el agua, lo que, lo que va a hacer el agua es calentar el hielo seco, porque el hielo seco está a menor temperatura que el agua, y lo que va a hacer el hielo seco es congelar el agua, es decir, va a ser una capa sólida encima del hielo seco, y lo que va a hacer el hielo seco es empezar a sublevarse, al sublevarse va a empezar a expulsar gases, esos gases van a querer, eh, Elevarse. Al elevarse, lo que va a hacer es romper esa capa de hielo que se había cubierto y empezar a erupcionar, va a empezar a y así es como un volcán de hielo. Ahora, agregamos el tinte al agua para que se vea mejor el efecto puede ser algo de mentira eh? Entonces agregamos directamente desde el vídeo. Como que una especie de Su erupción. Eso sucede en las lunas de los planetas, de esos planetas, y pues a gran escala. Esos pues es procesos magmáticos son similares, la única diferencia es que es hielo, es, se maneja muy a bajas temperaturas. el proceso de erupción, podemos ir rompiendo ⁇ Ok, químicamente lo que pasa es que el hielo, el agua, está calentando al hielo seco. El hielo seco lo que, está haciendo, lo que está haciendo es cambiando de estado. Está cambiando de estado de gaseoso y como por encima hay una capa eh, dura, eh, lo que está haciendo es escapando por los orificios por donde puede encontrar, lo mismo que sucede con la lava. Eh, eso sucede por el cambio de temperaturas.